conocer el estado de un alimento sin tocarlo? Es posible. Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia, pertenecientes al Departamento de Tecnología de los Alimentos, han desarrollado un nuevo sistema ultrasónico no invasivo para la industria alimentaria que permite analizar la textura de productos derivados de cereales sin tocarlos y en tiempo real. De esta manera se podrá clasificar productos o rechazarlos si se alejan del estándar de calidad óptimo, o incluso adaptar los procesos de elaboración cuando se identifique que las propiedades del alimento no son correctas. Esta técnica analiza sobre todo eh, la textura, de, en este caso, de las tortitas de maíz. Es un, es un método para poder caracterizar y para ver, controlar digamos, en, si está dentro de un rango óptimo de calidad textural. ...permite realizar medidas a tiempo real... ...y de forma no invasiva y no destructiva". El sensor destaca por su bajo coste... ...y su sencilla implementación en las líneas de proceso. ¿Cómo funciona? La medida consiste en generar una onda ultrasónica ...que viaja a través del aire... ...penetra en el alimento... ...se propaga en su interior... ...y de nuevo a través del aire... ...se recoge en el receptor para su análisis. Su implementación en la línea de producción permite analizar el 100% de la producción. Una de las grandes ventajas es que actualmente no existe ningún tipo de sensor que pueda medir propiedades en línea en esta tipología de productos, en los productos derivados de cereales, y que la medida se realiza de manera totalmente no invasiva, no hay contacto nunca con el producto. Eso facilita mucho la implementación en la línea de proceso y también facilita mucho la velocidad de medida. El sistema ha sido patentado por la Universidad Politécnica de Valencia en colaboración con el CSIC e IMASDEA, Centro de Innovación Aplicada de Ceralto Sirofoods.